Salmo de David. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Él me hace recostar en verdes prados, me conduce a manantiales que restauran. Confortando mi alma, guiándome por senderos rectos, para gloria de su nombre. Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré ningún mal, porque tú vas conmigo. Tu bastón y tu callado me infunden aliento. Para mí tú dispones una mesa ante los ojos de mis enemigos. Unges con bálsamo mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa de Yahvé por días sin fin.